Muy buenos días a todos ustedes, mi nombre es Rodolfo Alberto López Díaz, soy investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Llevo desarrollando una investigación referida a la temática de didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico, bajo el supuesto de que el pensamiento crítico, además de ser una necesidad, además de ser una condición propia, de los seres humanos para analizar, valorar y proponer, requiere un espacio continuo, intencionado en la educación formal, para llevarlo a su mejor posibilidad. Esa es la didáctica del pensamiento crítico. Quiero invitarlos para que en una charla posterior podamos reflexionar en torno a este tema. Y como prefacio, permítanme invitarlos a que visiten mi blog pensamiento y WordPress.com y allí en el link el lobo no siempre es el malo de la historia vean, lean, de manera muy cordial los invito a ese link, a ese blog como una primera introducción para que después abordemos el tema de didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico gracias y muy buenos días